Sueño De mujeres Lésbica, Lésbica sí. Vegana Doméstica Toda abierta, consciente, hermosa La onda Juntas Nosotras UNAS como tal nace hace 10 años, 10 años, bueno va a cumplir 11 este año, eh, nace primero como grupo virtual 500 o 600 mujeres las que estaban en el grupo. Era un grupo enorme, enorme, enorme. De grupo virtual pasaba a ser un grupo como real, como haciendo cosas, como talleres, reuniones, encerronas, eso era lo que más nos gustaba hacer. Encerrarnos dos, tres días a estudiar todos los sismos, feminismos, zapatismo, marxismo, socialismo, todo eso. Porque, pues, como Luna siempre hemos creído en, en que el estar discutiendo constantemente, el estar como reflexionando constantemente es lo que, lo que alimenta a una colectiva. Nosotros somos las... sucias. sucias. sucias, sucias, sucias, sucias. Bueno, somos una colectiva de, pues que hace muchas cosas de procesos creativos, no nos gusta llamar como colectiva artística que precisamente queremos de construir este, el imaginario de lo que es el arte, específicamente. Decimos que es mutante, porque hemos entrado y salido muchas chicas, eh, unas que se asumen o se dicen feministas, otras no, unas que tal vez somos lesbianas, pero o sea, no, no es como que nos encasillemos o que nos quedemos en algo, ¿no? sino es, pues yo digo que fluye. Entonces, no sé. Nosotras somos las chocas. patriarcal ah, Intentamos y hacemos medios libres. Entre otras cosas. Hacemos medios libres porque queremos romper pues, con la información hegemónica de los medios masivos de comunicación, que en realidad pues, nunca salimos, lo que sale no nos interesa y está mal representado o creemos que no, que no tiene nada que ver con la realidad y porque hacer mayor libres e intentar otras formas de comunicación se nos hace muy radical y muy subversivo. Soy Aymara Cuesta, integrante y fundadora del grupo de Hip-Hop feminista radical cubanas, crudas cubenses. Bueno, yo soy Olivia, cruda, y nosotras somos unas mujeres cubanas que hacia los finales de los 90 y comienzo de los 2000 descubrimos que teníamos que ser muy activas en cuanto a la lucha feminista en nuestro país y comenzamos a hacer acciones, acciones en este caso artísticas porque somos artistas eso es que nos gustó de la vida, ser artistas y comenzamos a hacer música experimental y luego conocimos el hip hop y nos pareció que era pues perfecta estética, perfecta vibración para llevar a cabo esta misión feminista que ya nos habíamos propuesto y feminista, pero también vegetariana porque en nuestros comienzos como y hasta hoy ha sido junto a la lucha como feminista, vegetariana entonces como es un feminismo vegano como se le está llamando hoy día, que desde siempre lo comenzamos a hacer un poco con teatro comunitario y también más que nada teatro para niñas y niños en los comienzos y ya luego más dirigido al, al público juvenil con el rap y entonces eso. Artistas feministas, teatreras, raperas, de todo un poco crudas cubenses. Artistas cubanas, lesbianas, todas esas cosas Es crudas cubenses. en un programa de radio desde hace más de un año que se llama la hora de las brujas y se lo hacemos en una cabina liberada y pues nada hacemos este programa que es muy bonito y cada semana cada semana que lo hacemos <ríe> tiene un eje temático diferente entonces hemos intentado tocar pues, como temas que nos interesan a nosotras en realidad o que nos, no sé sobre los que nos gusta un poco investigar y así como soltarlos al mundo Acabamos de sacar una publicación, estamos muy contentas. La primera, número cero de la revista La Uera. Y está súper chido, ¿no? Como en este esfuerzo que no somos nosotras. En realidad fueron muchas pompas las que también escribieron ahí, ¿no? Como que siempre los trabajos que hacemos son colectivos. También las chuecas te vivimos, convivimos y hacemos cosas muy normales y cotidianas. ¿Cómo, por ejemplo? Como cocinamos, cocinamos mucho. nosotros. Cocinamos mucho, Eso comemos mucho. Comemos mucho, cocinamos mucho. Este, desde hace un tiempo, bastante tiempo, cocinamos comida vegana, se puede, dieta equilibrada, más o menos. Nos encantan las papas. <risa> <risa> las papas. ¿Y los chilaquiles? Los chilaquiles y que nos vamos al mercado, bueno, todo ya relacionado con comida y hablar de de nuestros deseos ¿no? que, o sea, poder construir a partir de imaginar pues, que si no imaginas no puedes ir más allá de lo que tienes entonces, como que el deseo es una constante para hacer lo que hacemos, tanto en en dibujos, en gráfica, haciendo antimuñecas que son unas personitas o no sé cómo llamarlas. Cerecitas. Cerecitas. Cerecitas. Cerecitas. No, Cerecitas. Que cuestionan los cánones de belleza. Entonces lo que buscamos es materializar esas posibilidades. Pues sí, a través de, o de gráfica o de frases en las calles. Pues básicamente, el trabajo de Lunas es un trabajo lesbofeminista trabajamos en torno al lesbofeminismo y pues eso abarca muchas cosas y hacemos un montón de cosas por eso porque en este andar del lesbofeminismo siempre estamos como tratando de cuestionar cosas ¿no? y como dice Pris es una de las cosas en las que creemos es en la horizontalidad entonces en, en Lunas no habemos representantes y subordinadas y unas que dirigen y otras que nomás van a, a tomar los talleres, ¿no? sino lo que tratamos es de que sea una construcción de conocimiento colectivo, de que no exista eso de la expropiación del conocimiento, como de que unas son las que saben y tienen la verdad absoluta y las otras, pues que vengan a aprender, ¿no? Pues ahí todas aprendemos de todas y todas construimos conocimiento entre todas. Muchas veces estamos ocultas, estamos en la calle y no podemos agarrarnos de la mano o besarnos porque nos están molestando en la calle. Entonces ese espacio es exclusivo para nosotras y eso es lo más también importante yo creo, de podernos sentar y de, de entre nosotras decirnos lesbianas de estar unas besándose, otras de la mano y sin que tengan problema por eso. ¿no? Porque muchas veces en la calle no lo hacen por represión y este es un espacio libre, aún yendo a un campamento, a un yendo, a un taller que hemos hecho en, en, en Bosque de Aragón, este, nos apropiamos de esos espacios, ¿no? Y eso es lo chido, apropiarnos de esos espacios como les lesbianas y ahí podernos expresar, como se nos da la ¿no? como debe de ser. Sí, porque no solo es un espacio de reunión, sino también de liberación, ¿no? Que ves a las compañeras y te sientes así con el cariño ¿no? que te brindan y como cuando hemos ido a acampar y es una que la gente te ve feo, pues haces como un frente ¿no? en esos momentos de que dices, pues me vale, ¿no? Y estamos en bola y somos un montón, este y eso es lo, lo enriquecedor, bueno, para mí, ¿no? O sea, que, que sé que puedo contar con ese espacio, ¿no? Cuando estoy en la calle con esos piropos con esa violencia constante, sé que está Lunas, ¿no? Y digo, bueno, es como un suspiro decir, si tengo a dónde ir, ¿no? tengo con quién hablar, tengo con quién compartir. Lesbianas Mujer Hombres Destrucción Opresión Los uniformes Nunca abuso Estado ah. <risa> <risa> Opresión Represión Abusos Es una institución horrible <risa> Lo peor <risa> oh, <mi nombre>. Mareo <risa> Asco Quemarla que arda. Fuego. Arde. La Virgen se nos apareció a todas. Pues sí, estando una tarde reunidas, se nos apareció en el monitor de una computadora. Fue una está? revelación. está una. <risa> <risa> Y se nos hizo visible y a partir de ahí vimos que estaba en muchas partes. Observando que, por decir esto que decíamos de los edificios y las armas, todo esto que tiene forma fálica y, y de violencia simbólica, normalmente es vertical, ¿no? Entonces es como un referente fálico, así. Y decimos, bueno, si buscamos nosotras con referencia de nuestras cuerpas, pues... Eh, Quizás nuestro referente sería la Virgen, ¿no? Que es, un, o sea, tiene la forma de vulva, pero entonces vemos a la Virgen y resulta que la Virgen está en una postura sumisa, rogando, viendo hacia abajo. Entonces, pues no queremos eso, como que la Virgen de las Panochas lo que hace es hablar de, pues una Virgen que se echa a correr y que abre los brazos y que es como, pues sí, es como evidenciar que es una vulva, lo que hay detrás de ese, esa construcción de sumisión. Pues, es como la máxima del deseo. Algunas personas han tachado de, de esencialistas a la Virgen de las Panochas, pero no, no, no se trata de eso. Más que nada se trata de visibilizar algo que ha sido callado ¿no? por mucho, mucho tiempo, ¿no? en contra de exactamente de, todo el, de toda la ciudad que podemos decir que es fálica. Ajá. Hablamos de los procesos de la tierra, ¿no? cómo se puede aparecer la Virgen de las Panochas en cosas tan arquetípicas como las flores o como las plantas o como cosas que te caen del cielo de repente mío decido mío mío cuerpo cuerpo en lucha sin prejuicios sin nombres sin géneros sin libres Libre, una misma, <risa> diversas, sí. diferentes, arcoíris. Justamente conocí a una colectiva, lesbianas en colectiva, con ella hicimos algunas acciones en distintos momentos, no fue mucho tiempo, pero con lesbianas en colectiva conocimos a un grupo de mujeres que estaban en el espacio anarquista del Chopo, entonces unas de ellas dijeron es que lo que tenemos que hacer es crear nuestra propia publicación y no sé cuánto brujas que es como se llamaba la publicación se genera como primero como un seminario porque a necesitar discutir los contenidos de la periódica, creamos un seminario y se volvió un seminario muy famoso o sea porque las compas invitaban a mucha gente mm -hmm. y entonces fue fue muy bueno yo me la pasé muy bien publicamos cuatro números y poco después más o menos como dos años después retomó un seminario de lecturas feministas más o menos a la manera de lo que teníamos con brujas y, eh, Allí llega, más o menos después de seis meses que estamos trabajando, y llega Lee. Y estaban contentas, ¿no? El encuentro feminista autónomo fue así como muy importante para, para, pues para Lee, ¿no? Así que Ali participó en la toma del, del FLAC, okay. y fue maravilloso. Llevábamos ya tres años con lo de la Seminaria de Lecturas, cuando asesinó Morgan Ali Y ahí nos disolvimos por otras razones, ¿no? Pero bueno, nos renacimos en realidad en el movimiento por contra el feminicidio, por la memoria de Lee. Pues ahora sí que... Estábamos insertas en activismo pleno al hacer eso, ¿no? Allí Somos Todas integraron otras compañeras activistas. Fue así como... no, Creo que fue coyunturalmente hablando muy importante. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha hecho mucho reflexionar es el tema de estar alertas, ¿no? De en qué momento... ¿Cuáles son las señales para darnos cuenta que las compañeras están en peligro, no? Creo que para nosotras el aprendizaje individual y el aprendizaje como colectivo puedo decir que fue una experiencia exitosa. No todo, no por el hecho de que Morgan esté en la cárcel no, o sea, eso en realidad no alivia, ¿no? A mí no me alivia. Y pensar y repensar en que lo que hemos hecho en el asunto de cómo podemos tomar la justicia y la reparación del daño a partir de nosotras mismas yo creo que es lo que más nos ha hecho crecer no tanto no creemos en la justicia mucho menos en la justicia bueno más bien no creemos en la justicia patriarcal no creemos en las leyes de, del estado y en ese sentido pues al poder decir yo no creo en la ley del estado no creo en la justicia patriarcal nos da la chance de pensar qué queremos y qué creemos Pues la opresión, quienes oprimen los opresores. Opresor. Estructura. Sí. Sistema. Atascado. Poder. Opresor. Acabemos con él. <risa> Matar al Estado se lo fue Fuego. Viva la autonomía. Inexistente. Deseo. Dudas. Muchas dudas. Otopía. de las y los de abajo sí, sí, sí. para las mujeres feminista feminista horizontal consensuada justicia sin castigo y sin cárceles sin cárceles y Con sin muerte calidad. y sin tortura justicia feminista ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Por qué somos feministas? ¿Cómo no ser feministas? Yo en creo este que, mundo. que en este mundo que estamos viviendo en 2012 y con toda la historia que tenemos, historia mujerista. Yo creo que ser feminista es una respuesta coherente a la realidad que estamos viviendo. Y sí. Yo pienso que todas las mujeres en este mundo son feministas, lo que, algunas que no lo saben y lo llevan por dentro yo principalmente una vez que conocí el feminismo y me fui acercando poco a poco y me como decimos muchas veces me puse los lentes pues ya no me los puedo quitar no y soy feminista porque creo que es una forma de estar en el mundo en este mundo donde la supremacía y todo se lo ha robado los hombres y, y todo está sobre nosotras y nosotras como asustadas sin saber cómo integrarnos y cómo estar en este mundo de una manera justa y, y digna, entonces nos damos cuenta que, que no es como hacerlo y ya, que siempre hay como muchos obstáculos y que no es para nosotras lo mismo que es para los hombres en cada detalle del diario. Y entonces decimos, ¿cómo no ser feminista y cómo no tratar de buscar equidad en este mundo? Si mira cómo está el mundo, que está loquísimo. Pienso que soy feminista porque no, no tengo otra forma de entender el mundo. Porque creo que hay, no sé, como un ejercicio de poder súper ganso y que como mujeres además recibimos todo ese ejercicio de poder pero además con el añadido de que somos mujeres y caminamos y vivimos en este mundo. Es una necesidad, pues no, ya ni siquiera es algo que yo haya decidido sino que no necesito hacerlo para poder defenderme y resistir a todo esto. Para mí el feminismo es como una forma de estar en esto que llamamos mundo y realidad y es cuestionar a partir de ahí pues todo lo establecido así todo entonces es ver que el poder atraviesa todo todo tipo de relaciones así entre nosotras nosotras con la naturaleza nosotras con eh, lo que hemos aprendido nosotras con lo que escogemos comer nosotras con eh, creer o no que alguien puede representarte que no, no, no lo creo, no entonces el feminismo me parece ese cuestionamiento que no solo se queda en cuestionamiento sino pues en acción ¿no? para proponer otras cosas, otras formas de estar, pues, que no sean verticales y, y jerárquicamente opresivas. Para mí ser feminista es, significa una lucha contra las opresiones, entonces, como que me hace trabajar mucho, o sea, aparte de la necesidad de tener que estar luchando todo el rato, porque cuando sales a la calle así está, no, no hay otra forma que de, de salir que, con, que defendiéndote, porque hay un montón de agresiones, también este me hizo o me hace ser responsable de todos mis actos. ¿no? y pues como nos juntamos nosotras pues no hay otra forma que ser feministas porque pues así los, me los medios masivos son totalmente patriarcales este, no todo pues muchas, no sé hace tiempo que no prendemos un televisor pero seguro supongo que debe de seguir igual este totalmente horrible nefasto y machista entonces pues tenemos que inventarnos las formas y el feminismo nos hace crecer un montón es como una, una forma de vida súper creativa que no siempre estamos así como ah, vamos a ver qué, qué le hacemos ¿no? con formatos post más creativos y está muy divertido ser feminista en realidad no, no. que yo tengo hacia el mundo a defender todas las cosas que creo también desde el idealismo feminista es una manera de analizar ¿no? todas y cada una de las circunstancias que se presentan ¿no? y también pues de empezar a ser reactiva ¿no? porque lo que son enseñadas es como a ser pasivas totalmente a no decir, a quedarnos callados entonces empezar a, a, a, a empezar a nombrar empezar a hacer un análisis de las cosas que te rodean y a partir de eso pues empezar así como a a construir y deconstruir, ¿no? Todas estas enseñanzas, ¿no? para, para muchas personas es como súper, ¿cómo que feminista, no? Y luego, ¿cómo peor que les una feminista? Ya piensan que la gente quiere matar a los hombres, ¿no? es, pero, pero es como mucho más que eso y pues sale totalmente fuera de lo que es el imaginario, ¿no? Y también es como ir en contra de todo ese imaginario. Para mí es muy importante nombrarme lesbiana feminista porque es como lo que me salva de este mundo patriarcal, ¿no? Para mí el lesbofeminismo es como la opción ante un mundo donde a las lesbianas se nos invisibiliza, se nos violenta, donde mi cuerpo puede ser tomado por quien sea, incluso para corregir mi lesbianismo, ¿no? Para mí el feminismo ha sido esa respuesta, esa respuesta contestataria, decir, no, yo no creo en estos estereotipos. Me revelo ante estos, estas imposiciones que me marca esta sociedad patriarcal. Pienso que el nombrarse lesbiana, no solamente feminista, sino también lesbiana, es muy importante porque es como yo veo el mundo. Pues para mí el día de hoy ya no podría vivir sin el feminismo. ¿no? Me ha invitado a la reflexión me ha invitado a la conciencia y, por lo tanto, a sensibilizarme ante ciertos aspectos, ¿no? A mí prácticamente me abrió los ojos. Yo encontré el feminismo muy extrañamente porque yo no lo concebía. Desde un principio yo decía, yo ser feminista no, porque también el mismo patriarcado yo creo que se encarga de decir feminismo es igual que machismo y entonces yo lo evitaba, ¿no? Yo decía, no, no soy yo no soy feminista, ¿no? Porque no soy como macho. Yo no me comporto así, pero después, eh, bueno, Priscila empezó con su, con la maestría y ahí conocimos a feministas, ¿no? Entonces, eso fue un parteaguas para mí tremendo, porque ahí fue donde me di cuenta en el error en el que estaba. Fue, fue hace poco tiempo, pero mis ideas anteriores eran feministas, aunque yo no me nombrara tal, ¿no? Porque yo siempre me identifiqué con eso. Pero yo lo rechazaba por esa, esa esa teoría, ¿no? Que nos inculcan que es como lo mismo de todo, ¿no? Nos inculcan que yo debo de ser de el otro, debo de pertenecer al otro o a la sociedad o a esto o al otro. Entonces eso, híjole, me, me engloba bastante, pero, pero partiendo de aquí, híjole, dije, esto es lo mío. El feminismo es lo mío y es lo que, con lo que me identifico como persona ¿no? y que me ha guiado en muchas cosas que para mí son hermosas, ¿no? Como ya había dicho, o invita, ¿no?, a la, a la apertura, a ver más allá, ¿no?, siempre, a ver más allá, y, y decir, bueno, ¿esto por qué?, ¿no?, o sea, como llama? Pero, o sea, todo el tiempo cuestionarte, todo el tiempo el ver por qué, todo el tiempo... o sea, siempre hay algo más, ¿no?, y, y este feminismo te quita la cortina de humo que te pusieron desde niña, ¿no? Entonces, pues, yo digo, bueno, soy... Le digo, a mi mamá no soy cualquier lesbiana, soy lesbiana feminista. Siéntete orgullosa, siéntete orgullosa. ¿Por qué feministas veganas? Mira, porque creemos que, que si tú te alimentas de violencia, o sea, comer animales muertos, sacrificar para alimentarte, eso es alimentarte de violencia y yo pienso que esa violencia no te ayuda a avanzar o a tener o a saber que es posible y que se puede. Para mí, en mi experiencia, cuando, cuando yo dejé de comer carne, realmente encontré como un camino. Yo creo que para la lucha, para todas las personas que no sé, se consideran de izquierda o feministas, yo creo que el veganismo es una parte muy importante de nosotras como mujeres para ser feministas. Porque luego hablamos de que queremos tolerancia, que no queremos violencia, que no queremos más asesinatos. Y seguimos cometiendo lo mismo y seguimos siendo esclavos del patriarcado al estar consumiendo carne, animales, y seguir en la cadena de matanza y yo pienso que eso es un paso importante para que el feminismo radical autónomo avance hacia otro escalón. Como no violencia estamos predicando que la no violencia no queremos violencia contra nosotras porque vamos a cometer la violencia. Entonces por eso vegana, no violencia no, no, no respeto para la vida de las y los animales. Nosotras somos violentamente antiviolentas. Yo creo también que somos feministas porque existe el patriarcado. Me imagino, ¿no? Si todo fuera equidad, si todo fuera equilibrio, no hubiera necesidad de los ismos, ¿no? Ese objeto es el patriarcado. No sé qué hacer con él, la verdad. Es que no me gusta este zapato. No me gustan los tacones, entonces tendría que Quitar el taco primero y pues es que es todo armado y tendría que aplanar al uh -huh. ¿No? patriarcado ya está muy al patriarcado, jodido, ¿no? <risa> al patriarcado. <risa> por la ventana <risa> Ay, ¿qué? pues es un pequeño aparato de tortura Exacto. Sí, creado el por, por pues yo creo que es el señor o sea, algo que te obliga a estar en una postura absolutamente contra la fisonomía, contra la ergonomía, contra el, lo que es en sí el pie. O sea, el pie, no nacemos con los pies, no nacemos caminando de puntita. ¡Arde, patriarcado, arde! <risa> El otro día escuchando en la radio ahí, quién sabe, iba yo en el pecero, yo qué sé dónde iba. Hablaba una de que este tipo de tacones se los encuentran, por ejemplo, los trabajadores de la luz y que van y quitan las rejillas, ¿no? Cada rato, o sea, se encuentran siempre tacones atorados. Y entonces, claro, ir caminando con tacones por la calle se vuelve un asunto de de peligro, como porque además esto es para.. porque se supone que tú no estás haciendo un movimiento brusco y además representa una supuesta delicadeza que no es tal. Ellos deben saber que si nosotras queremos no vamos a estar tranquilas y podemos destruirlas y, y eso vamos a hacer, estamos y yo haciendo. lo sé, estamos haciéndolo. Tiembla <risa> patriarcado. <risa> El patriarcado huele muy mal. Sí, huele mal. Adiós, patriarcado. Adiós, peluca. Y luego lo botamos para no construir sobre nada que sea patriarcado Sí. Maris. Diaria, camino. Siempre sí, mismo. Juntas. Levántate y lucha. Feminista. Leso feminista. Apoyo. No se debe entender la lucha como algo ajeno a. A cualquier persona, sino como algo que forma parte de nuestro ser político, política. Libertad. Libertad. Libertad. <risa> Profunda. Para todas y todos. Por siempre. Bien, por siempre. Creatividad. Forma de expresarte. Decisión, consenso. Construcción todo el tiempo. Fuerza, autonomía, valor, autonomía, no cansarte. para de ser